Nos encargaremos de ofrecerte un espectáculo de música, luces y sonido Con una calidad única de cinco estrellas. La máxima calidad de cinco estrellas. La máxima calidad de cinco estrellas. La la máxima calidad, cinco estrellas. La máxima calidad, cinco estrellas. La Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. A partir de estos momentos, tú ya eres parte de las no banda partir de estos momentos, tú ya eres parte de la maria, no es. que me voy a acostar, cuando vengo de la calle porque me voy a acostar. Abrimena por puerta, y no te quiere levantar. Abrimena por la mañana, no te quiere levantar. Y me voy para la calle. Que no si te levante el agua. Me dio la puerta, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Me pregunta dónde estaba. La si te quieres acostar. Desde la colonia Romero Rubio. Desde la colonia Ro, Romero Rubio. Desde la colonia Romero Rubio. Desde la colonia Romero Rubio. Desde la colonia Romero Rubio. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Cumpliendo los esquemas de la música grabada en México Cumpliendo los esquemas de la música grabada en México Rompiendo los esquemas de la música grabada en México por la Y nos pone a y, si se levanta, y nos pone a y la pega a los perros, que Mata a los gatos, Pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. La música es el alma de la música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Qué esta canción. Un día hay que ponerla completa. Qué buenas es esta canción. Qué buenas es esta canción. Qué buenas es esta canción. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, buenas es esta canción. Qué buenas es esta canción. Un día hay que ponerla completa.